210 entre 14. Técnica para hacer divisiones de dos cifras sin calculador y sin la vieja confiable. Las divisiones tienen que ser exactas. 14 es lo mismo que 7 por 2. 210, como tiene un 0, se puede separar como el 21 por 10. 21 por 10 es 210. El 21 por tabla de multiplicar es 7 por 3 y el 10 por tabla de multiplicar es 2 por 5. Mira que 7 por 3 por 2 por 5 es 210 igual. En el denominador que tienes, 7 por 2. Cuando tienes una división y números se están repitiendo y solamente están multiplicando, puedes cancelar los que son iguales y 3 por 5 es 15. Quiere decir que el resultado de dividir 210 entre 14 es 15 y no lo hiciste por la vieja confiable y sin calculadora. Busca el link de mi canal de YouTube en mi perfil para más videos de criterios de divisibilidad y perfecciona esta técnica. Divisibilidad para perfeccionar, perfeccionar.